Hola chicas, estamos en Tarifa, bueno pasando a Tarifa, en el puerto del Ocugeo. Aquello que veía en mi tierra y otro continente, aquello es África. Ah, Son las costas de África. Ahí está celta. Y esto donde estoy ahora mismo, es Europa. Entonces tenemos dos continentes, África y Vamos camino de Málaga y esto pertenece a Cádiz. No, vamos a entrar a tomar un cafelito, que no hemos comido, ¿eh? Está chula, eh, ¿A que sí, a que sí. Bueno, vamos a ver. Hola, buenos días, chicas. Bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Mirad, hoy traigo una, comprita, una con una colaboración con una tienda de calpe, eh, os dejaré linkado el. Os dejaré linkado el enlace a su Instagram. Eh, lo regenta una chica que se llama Lucía, que se puso en contacto conmigo. Y me dijo que iba a hacer una colaboración conmigo. Y le dije que vale, que de acuerdo. Entonces me mandó este sobrecito con unas cositas que yo no he visto todavía. Eh, para hacer una colaboración con ella. La tienda se llama Vavida. Coja muy tal pero. Eh, os dejaré linkado en la caja de información eh, el Instagram porque ella no, no hace vídeo en YouTube, hace por Instagram. Entonces vamos a abrirlo y vamos a ver qué contiene esta, este, este sobre. Me ha mandado, mirad qué bonito, cerrando el paquete, este guasi. Ay, mirad, con conejito, mirad. ¡Uy! mirad qué gracioso. Es súper bonito, la verdad. Esto se queda ahí. Y voy a abrirlo para ver lo que me ha mandado Lucía. Qué bueno, que quería hacer una colaboración conmigo. Os recuerdo que esta tienda está en Calpe. Que podéis pasaros por allí y también podéis comprarle a través de Instagram. Porque ella tiene Instagram. Se llama... iba a ir, me la ha llenado hasta arribita, arribita. Bueno, mirad, chicas. Aquí, mirad qué sobre más bonito. Precioso, precioso. Ya no tiene nada, no. Mirad, qué bonito. Está hecho de, de fieltro. Es precioso. Pone Santa Claus. Norte. Polo Norte. Para Santa Claus en el Polo Norte. Mirad, qué bonito. No me digáis. Es chulísimo, chulísimo. Y se puede también llevar como bolsito. ¡Qué chulo! Es precioso. Cierra también con velcro, que está pegado con el velcro, pues con, con pegamento térmico. Y dentro vamos a ver lo que contiene. Voy a ponerlo aquí. Mirad. A ver. Me han mandado, mirad, estas pajitas, que son de cartón. Mirad, pero mirad qué bonito el el papel de celofán que lleva margarita es chulísimo y me la ha mandado en varios colores con chevrones, en azul, naranja en rosa, en amarillo ¿vale? y es súper bonito el packaging me encanta ¿qué más? vamos a ver mirad, me ha mandado ¡oh, qué chula! estas me gustan mucho mirad, me ha mandado en esta bolsita que supongo que todo esto lo podéis encontrar allí en la tienda de Calpe y si no, por Instagram Aquí llevo una notita. Hola Mercedes, espero tengan unos días fantásticos. Aquí están todos los productos. Espero los disfrutes y hagas con ellos algo bonito. Besos, Lucía. Dice, estas bolas no están en tienda. Es un regalo. Oh, pues me encantan las bolas. Que a mí estas bolas me gustan un montón. Mirad que me ha regalado. Son súper bonitas. Y además el tamaño ideal. Me vienen en varios colores. Me gustan muchísimo. Muchas gracias, Lucía. Me gustan un montón. Es que me encantan. Y mirad, vienen en estas bolsitas que yo creo que estas bolsitas sí que las vende ella, ¿eh? Que pone gracias. ¿Qué más? Vamos a ver... Ah, mirad, me ha mandado... ¿Veis? Yo creo que estas bolsitas es igual, pero en otro tamaño. Me ha mandado una etiqueta para... El packaging cuando hagamos algún regalito, un correbonito o algo, mirad qué mona. Mirad qué graciosa. Es un osito vestido de Papá Noel. Un muñeco de nieve y aquí pone felicidades de y para. Mirad qué bonita. Un centro con dos velitas. Un Papá Noel. ¡Qué mona! Perdonad los ruidos, pero es que estamos... Yo no, pero el vecino de abajo está de obra. Y una botita. Y creo que hay otra, sí, mira. El Rudolf. <ríe> ¡Qué gracioso! Pues muchas gracias, Lutía. Son monísimas. ¡Qué bonita! Y me ha mandado dos de cada. Oye, las bolsitas estas me encantan. ¿Qué más? Pues mira, me ha mandado... Aquí tenemos... Un paquetito igual que este De estrellita blanca Qué chulo Pues mira, esto nos viene ahora muy bien Y más para Navidad Mira, traen un sinfín De estrellitas blancas Y son tornasoladas Bueno Esto nos viene ahora Para ahora genial ¿Qué más? A ver, mirad otro paquetito con flores de tela, de lazo, no de tela, de lazo, de lazo de raso, que vienen hasta con su hojita. Mira qué mona. Esto lo voy a poner aquí. En, dos en crema o sí, en vainilla, en rojo rojo, muy bonita. Así con un verde muy bonito, otro tipo de verde, un rosa mira qué bonita ay que se me caen un uh, lila mira son buenísimas ¿eh? es que estoy en otro lado grabando y lo mismo me voy de cámara pero las voy a poner aquí para acercar luego yo la imagen ¿Ven? mira qué mona son muy monas. Estas, estas se hacen con... En el colegio antes nos enseñaban a hacerlas. Yo nunca aprendí, ¿eh? Son rosas. Y son súper bonitas, ¿eh? Son chulas. Son chulas, chulas. Pues son muy cookies. ¿Qué más? Aquí parece que no, pero... En el sobre coge, ¿eh? Mira, otra bolsita con estas piezas a ver voy a echar esto aquí para poner esto en medio que son hojitas que llevan su colgante en varios colores ve a ver vamos a hacerlo mira y vienen un montón de colores ve a ver vienen en dorada en plateada en fusia, en verde en azul ¿ves? y son monísimas. y estas llevan ahí, no sé si se va a ver aquí a ver, el agujerito para, para pasarle por ahí pues bien una argollita o algo o un, o un pinchito de esos para enlazar. sabes qué estoy buscando estoy buscando una agujilla o algo pero no no tengo, porque esta que yo tengo aquí es una aguja de punto. Pero bueno, para marcarlo. No sé si hay... mira, hay... ¿Veis? Aquí tiene el... ¿Veis? El orificio por donde se, se colgaría. Yo creo que está súper guay. Yo de estas tengo algunas, ¿eh? Las compré, no me acuerdo dónde las compré. pero Y además ya hace tiempo. De estas sí, sí que tenía, tenía yo. No me acuerdo ni dónde las cogí. Pero es verdad que se mira roja también hay aquí. Hay verde, azules, roja, fusia otra roja, plateada y dorada. Un, una poquita cantidad de, de cada. ¿Veis? Y me parecen súper chulas. ¿Veis? Bueno, pues está muy bien ¿Qué más? Mira, ay qué mona, mira Me han mandado estas pegatinas Que no son puffy pero son gorditas Así tipo galleta. ¿Veis? Está la muñeca de jengibre, la casita Otra muñeca más grande, un lacito La campana, un caramelo Un guante Y es tipo pues como si hubiéramos horneado galleta Y lo hubiéramos decorado por arriba Con distintos tipos de crema Y quedan muy chulas los caramelos estos típicos son muy muy bonitos, eh. Ya os digo que todo esto eh, os dejaré linkado su Instagram para que os paséis y le echéis un vistazo. Mira, me ha mandado otras pegatinas. Papelería guión bajo asiática. Papelería guión bajo asiática. Mira qué bonito. Se ha metido a mí lo de crear, bueno porque es para crear. Papelería guión bajo asiática. Que me parece súper bonito. Y además llevan purpurina. Y estas sí son puffy, ¿eh? Estas sí. Papelería asiat guión bajo asiática. Pero bueno, yo lo dejaré linkado. Y por último, enseñaros otra pegatina que me ha mandado Lucía. Mirad. Qué bonita. Para una portada de, de. nuestro December Daily. Para una. de esta grandota. Una. Una bola de esta grandota de Navidad. ¿Qué me decís? Es ideal. Incluso si lo queremos hacer. Quiero decir no usa todas, sino. Por ejemplo, en una portada podemos usar el árbol. ¿Veis? No sé. Me parece chulísima. Con los bastones de caramelo. A mí es que las pegadinas también me gustan. Mucho esto es para decorar el árbol, ¿eh? Aquí viene el árbol y tú con todo lo, ¿veis? Los, los regalos que se ponen debajo, las guirnaldas que se ponen aquí en el árbol, ve Están aquí, aquí, aquí hay otras. ¿Veis? Me parece chulísimo. Todo esto se pega. Yo normalmente cuando lo despego de aquí. Y esto por ejemplo voy a decorar el árbol lo pego mmm, aunque es adhesivo yo le he hecho pegamento o el taqui o lo que queráis o cualquier pegamento así fuertecillo porque porque terminan si no despegándose porque está son es de plástico y termina despegándose y cayéndose entonces para que me duren más pues le he hecho el pegamento espero el tiempo de secado y listo ¿Veis? Y me parece una monada. El árbol me ha gustado mucho, ¿eh? Muy bonito. Pues esto es lo que me ha mandado papelería asiática. Yo eh, espero que os haya gustado. Pues un trabajo en concreto con ello no haremos, pero sí, casi todo es atrezo para decorar nuestros trabajos. Entonces, claro, lo vamos a usar. Y haremos, pues... Eh, un montón de cositas, incluso un packaging bonito ¿eh? Donde vayan puestas nuestras pegatinas Me gustan un montón ¿Ves? Y las pajitas también No solo para, para Lo que es el bastón de la De la piruleta Sino también pues Para hacer adorno Para Para decorar nuestro trabajo Es que yo mira yo normalmente Pues La uso ¿Veis? Para hacer El palo de la, de la varita mágica Pero no solamente vale Para, para, de, para hacer el palo de, la, de las varitas mágicas Pues vale pues, Para hacer Incluso Uy, Se me ha despegado Bueno no me a pegar, eh. Para hacer incluso Mira Esta es otra ¿Veis? Que yo le pongo este palo este Se me ha enganchado aquí ¿Veis? Aquí también se le puede poner, igual que he puesto Happy Holiday, pues se le puede pegar, por ejemplo, una pegatina dedicada. ¿Veis? Esta es otra. ¿Veis? Estas son las que yo hago. Que yo la, la hago con la con lo que me sobra del.. De la cinta de doble cara Aunque la verdad tengo que decir Que cada vez uso menos la cinta de doble cara Mira, esta que chula Con la nieve por dentro Estos son limpias pipas ¿ves? Y quedan espectaculares Por detrás Pues le he puesto esto Pero bien podría cogerle la, la otra Esta es que se me ha caído el Llevaba yo un lazo Un ángel laz, Y se me ha despegado Al sacarlo se me ha enganchado en el cartón Ya ves este angelito, Veis que va aquí puesto, pero se me ha despegado. Entonces ahora lo tengo que volver a pegar. Ahí. Este lleva un muñeco de jengibre de fieltro, ¿veis? Y nieve. Y por aquí, pues le puse mmm, esto que lo compré en un bazar también, ¿veis? Y por aquí, así. Entonces, estos son sellos pintados. Y esto que va aquí, que ya os digo que se me ha despegado, que lo tengo que volver a pegar. Aquí. A ver por dónde está. Si sí, por aquí le queda algún resto, sí. Esto iba aquí. Pero se ha despegado y lo tengo que volver a pegar. Bueno, chicas, pues además de para esto, eh, para eh, lo que es la vara de, de la varita mágica, yo lo utilizo. O oh, haré un videito. Pues para, por ejemplo, los vasitos que os enseñé, que os dejé el tutorial de cómo hacer adornos de Halloween sin nada de Halloween, pues las varitas las corto, las corto así también a la mitad y era lo que iba en el vasito de, de, de, de veneno de Halloween. Os dejaré linkado el vídeo por si no lo habéis visto. ¿Veis? O sea que tiene en ese caso eran negras, pero tienen ahora, por ejemplo, para Navidad o pues, para Halloween las naranjas son ideales, en azul para Navidad, por ejemplo que tienen muchas utilidades y todas las que vosotros le queráis dar, que seguro que son muchísimas más de las que a mí se me ocurren porque pues nada más espero que os haya gustado si es así y me queréis dar un like muchísimas gracias, aunque realmente yo lo que he hecho ahora mismo es Enseñaros todo el material que Lucía, de papelería guión bajo asiático, me ha mandado. Esta tienda está en Calpe, por si tenéis ocasión, las que vivís cerca y queréis pasar a echarle un vistacito. Y si no estáis cerquita, por Instagram, podéis meteros en su Instagram. Y mirad lo que ella, lo que ella saca. A mí es que las bolsas ya me han encantado. Son preciosas. Y el material, es que todo forma parte del material, incluso hasta las bolsitas. Bueno, ¿qué me decís de hacer para meter aquí una poke? No me diréis que no es súper cuca, ¿eh? es una pasada. Pues nada, lo dicho, cuidaros, nos vemos pronto si queréis, si os ha gustado y me queréis dar un like. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Cuidaros, chao. Hola chicas, bienvenidos, bienvenidas Mirad qué árbol tan inmenso Estoy en Las Cañadas, en Marbella Oh, está esto Vamos, mirad, me voy a dar una vuelta para que lo veáis Mirad, mirad Chulo, chulo Mirad, mirad qué chulo Está todo, vamos, ya Preparadito, preparadito Este año parece que sí Que sí, que vamos a tener Navidades Y llenito de gente pues nada, me voy a dar una vueltecita a ver qué encuentro por aquí. Hasta luego, chao.